Dink start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 no, soy un malo, soy un malo, soy un malo. Me arriesgo. ¡Có! ¡Có! <risa> ¡Oh no! ¡Có! ¡Oh, rayos! ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡No! Uh. Está re loco. I am the greatest. fantástico! caca, fantástico! caca, caca, ¿Qué caca, caca, caca, caca, caca, caca, no. Pero qué buen equipo. No lo maté. ¡No! si ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! tan larga Como la mía no, soy un malo, soy un malo, soy un malo, soy un malo. <risa> <risa> triste. <Uf. risa> Me escló todo, eh, que yo roy. No. Noo! Okay. Toma! No, mortissimo! Bueno. de pedo. Oh... ¿Cuánto okay. no ¡Ay! ¡Ay! ¡A! ganar. No, no. ¿Qué es ese? ¿Qué me uno ahí? No tuve ni idea. Oh, yo lo sabía. Está. Oh no, no, no, no. Era el combazo, yo ya le iba a meter el sniper ahí, ¡Qué no, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, ¡Oh, bien, no. bien, bien, bien, bien, bien, bien, Pero es un cabeza, es un cabeza, es un cabeza. No, para, es un cabeza. Oh, muy, muy, muy, muy, muy. Oh fuck, No, no, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, le rica Ok. Ataqueme de vuelta. Ok. ¡Awesome! ¡Está ¡Está ¡Está Bruh. ¡No, ni! Ah. ¡Sin piedad! Bien, el tío. ¡Sin a a ¡Yes! ¡Yes! A a a -ca -ca -ca -ca -ca -ca. Lástima que no me puedo reír. <clas> ¡Qué gran partida.